si Grisa se enfrentaba a los guerreros. Hola gente, aquí les traigo esta teoría pedida por él. Al igual que el tema anterior, creo que ya lo hemos tratado todo iniciaría cuando llegan los guerreros a las murallas. Reiner baja del muro para derribar la puerta, pero justo cuando iba a derribarla algo se lanza contra Reiner, ese era Grisa Jagger. Grisa se levanta, Reiner se pone de pie y lo identificaría como titán cambiante. Grisa intentaría darle golpes, pero la armadura es muy fuerte y Reiner de un golpe lo mandaría a volar varios metros. Annie y Bertoldo miran desde arriba del muro la pelea entre Grisa y Reiner, la gente no entiende por qué hay dos titanes peleando, pero el miedo es mayor, es inevitable que Grisa perdería esta batalla. Solo piensen que en algún momento los titanes se sientan atraídos ante ellos y Reiner estaría a salvo por la armadura, pero Grisa no. Por lo que Reiner gana y con los guerreros ese mismo día volverían a los barcos marleyanos, diciendo que perdieron al titán Mandíbula, pero lo relevante ahora era llevarse al titán, creyendo que era el fundador. Y al ponerlo al barco se fueron a buscar al titán Mandíbula, pero no lo encontraron, regresarían a Marley, donde después de ver que Grisa, el revolucionario de Dianos, estaba vivo, pero no tenía el fundador le darían a Poco Galiard. Y prepararían un segundo ataque para dentro de cinco años. Mientras Ymir entra a las murallas, Frieda Reis repararía el muro, al no morir los reis, Krista no se metería al ejército, y Ymir tampoco, quedando. Mi casa en primer lugar, Eren segundo, Yin 3 ro, Marco 4 to, Connie 5 to, Sasha seis to, Mina Carolina 7 mo y Armin ocho do. Estarían limpiando la muralla, cuando a los reclutas les llega la noticia de que titanes han entrado en el muro y deben evacuar. El Survey Corps había salido por lo que la guarnición y los reclutas debían participar el titán bestia se pasea por todo el muro y finalmente sale al ver que no hay gran amenaza, Eren muere en esta situación y Mikasa se suicida por ello, Armin sobrevivió. C que en su refugio siente la coordenada, junto con Pieck se va a pasar por el muro al día siguiente para ver que ya no hay titanes dentro del muro María y los humanos han olvidado el acontecimiento de ayer, efectivamente se hizo uso de la coordenada. ¿Pero dónde? Cé que usaría su último suero para convertir a los habitantes de Shingan China en titanes y esperar que el titán fundador venga, viene el titán fundado junto con varios de la policía militar central a enfrentarlos, pero Cé que les tiende una trampa y vence a Frieda Reis, Frieda se entrega conforme al acuerdo Tibur-Reis. que debía llevarla a Marley, en Marley ponen a Frieda en una prisión. C que ya teniendo al fundador debía encontrar a alguien no sangre real para que se pone a Frieda y con su ayuda active la coordenada y esterilice a los eldianos, pero no halló a nadie que comparta sus intereses, C que pasaba su tiempo hablando con Frieda tratando de hallar algo. Marley ya con los ocho poderes titán invade la isla, aunque pusieron resistencia, fueron vencidos y la isla se volvió prácticamente liberio, donde el dianos era obligados a trabajar para explotar los recursos de la isla, y solo dependería del plan de C que para esterilizar o no a los eldianos crees que lo habría logrado o el yugo marleyano nunca acabará. Escríbelo en los comentarios. Adiós. piensa dónde buscar a quién seguir el buen camino tú lo debes ver peligroso ha de ser complicado también quién podrá decir toda la verdad la pregunta es difícil más sentimientos son poderosos y una voz sabrá guiarte. Podrías, si quieres volver, ir a tu hogar, donde cariño te espera. Tal vez sea mejor descansarás. Ir en busca de una pregunta ridícula. Si quieres tú saber quién eres en verdad, tendrás que caminar. Pronto lo sabrás. Quién eres, quién eres, quién eres. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres?